Muy buenas, cuatro duristas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. One Plus 8T. Que tenía aquí una pequeña hostia que no será nada Perfectamente embalado OnePlus 8T Este es el modelo KB2003 Aquamarine Green de 12 y 256 Fabricado el 26 de septiembre de 2020 Esto es nuevo, ¿no? ¿eh? Esto es un, un unboxing retail de alguien que lo ha pagado con su dinero ¿no? Aquí nadie ha enviado nada para que hagamos propaganda ni nada por el estilo Open, mira Open, tiene aquí europeo con cargador de dos clavijas redondas aquí está pues carta de invitación invitation letter esto se rompe con las herramientas, la herramienta extractora de la sim la guía inicio rápido kickstar guide aegisar Tener una adhesiva, por favor, para que lo hagas propaganda de gratis sí. información de seguridad. Y aquí está el terminal, ahora nos echamos un vistazo y que tenemos aquí debajo? Pues el, la funda, transparente, muy chula, de versato, o sea el lema de OnePlus, nunca te rindas. Y el cable USB-C macho, USB-C macho y el supercargador Warp. 5 vatios con la toma USB y conexión europea chulo Pues bueno, vamos a ponerlo en marcha y en marcha incluso. Y todo. Hello, Josephine. English United States Start. Es, el color, es un color precioso, Marina blue. Está muy bien, muy chulo. Pues nada, esto no le voy a dar más porque es para un regalo y no lo quiero. Ya lo he explicado bastante. Pues nada, ya lo habéis visto. Muchas gracias, un saludo y nos vemos en un próximo vídeo. Y si quieres estar la tarde de los próximos vídeos, pues suscríbete, activa la campanita y YouTube te avisará cuando vengan vídeos nuevos. Y si te ha gustado el vídeo, se pues agradece que le des un buen like. Muchas gracias, hasta luego. Chao.